Hola chiquis, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a estar viendo lo que tiene que ver con la guía definitiva del de evento que comienza mañana, ¿ok? Mañana, lunes, día 28 de septiembre, comienza el evento del último Waffentrager y termina el eh, lunes 12 de octubre, ¿bien? O sea, tenemos 12, 13, 14 días de evento, ¿ok? Bueno... Uh, vamos a meternos de lleno. Max von Krieger, antes conocido como von Hoffman, es el ingeniero que abandonó el cuartel general hace un tiempo para crear armas que bla bla bla bla bla bla. Bueno, nos, nos cuenta un poquito, nos mete en, en tema, ¿no? Uh, a ver, el ingeniero básicamente va a ser el, el Waffentrager Auf E110. Ok, ese va a ser el, el, el, el boss, por decirlo así, el jefe, y hay que vencerlo. Se va a jugar con lo, eh, versus los Harriers, que van a ser eh, equipos de 7 contra el último, el último, ¿no? el último Entonces dice, los Harriers se enfrentarán al Waffentraker AUF-110 en un modo de juego especial de 7 versus 1 en mapas específicos. Eh, ya que la creación de Von Krieger es extremadamente poderosa. Creo que tenía 32.000 puntos de vida, más o menos una cosa es una locura. Eh, además, el eh, WT estará controlado por un solo jugador. Cuenta con aliados controlados por las computadoras llamadas llamados sentinelas, ¿ok? O sea, va a tener la posibilidad de eh, ser defendido por lo que son sentinelas, eh, que van a ser bots, o sea, van a ser manejados por el CPU. Al comienzo de la batalla, los Harriers, o sea, los atacantes, deberían atacar a los sentinelas, dado que aún no tendrán la capacidad de infligir eh, mucho daño al E-110 Los tanques T-55 Thunderbolt Que van a ser los que los Harriers Por decirlo así Tienen que aumentar el poder de su equipo Usando los paquetes de energía Que dejarán caer cada grupo de sentinela Es decir, cada grupo de sentinela Va a dejar un paquete de energía Eso nosotros lo usamos No hace falta que se maten por agarrar eh, Individualmente eso, o sea, va para el equipo Bien. Esto tiene que ver mucho con el equipo en sí Bien, No, no de manera individual bueno, entonces en cada batalla, de los T55 Thunderbolt de los Harriers tienen 3 vidas, o sea, hay 3 respawns, o sea, tenés 3 vidas, lo que significa que podrán reaparecer dos veces más. Arrancas jugando, te matan, arrancas de vuelta y después de vuelta. Así que cuiden sus vidas, porque más que nada, a ver, la cuestión es guardar vida para el boss, para el jefe final, para el Waffentrager. El evento del de último Waffen Tracker tiene dos tipos de progreso, uno para los Harriers y otro para el Ingeniero. También hay un medidor individual de progreso del evento. Completen misiones de batalla especiales para obtener cajas de recompensas de evento únicas llamadas cofres. Los cofres de los Harriers y los cofres de Ingeniero contienen artículos con los que podrán completar una de las dos colecciones del evento, además de otros recursos para el juego. Para llenar el medidor de progreso del evento y quedarse con todas las recompensas Bien, tendrán que completar ambas colecciones Básicamente como pasa en navidad que tenés que ir completando las colecciones de El año nuevo chino, el año nuevo no sé qué, el año nuevo lunar y todo eso Bueno, básicamente así Cofres especiales y mecánica de reapertura, ojito con esto Durante el evento también habrá disponibles cofres especiales en la tienda Premium, que podrán comprar de forma individual o en paquetes especiales. En vez de tener un artículo de colección, los cofres especiales pueden contener 1 o 16 vehículos Premium de nivel 8, incluyendo el nuevo T-77, un tanque pesado americano. Ahora después, más adelante lo vamos a estar viendo. Eh, un tanque pesado estadounidense con autocargador completamente nuevo. Además, dentro de los cofres especiales encontrarán recursos para el juego, ¿ok? Bueno, <coughs> por ejemplo, cofre especial. Espacio 1 recibirás una recompensa aleatoria de la lista. Pueden ser 15.000, eh, 150.000, 250.000, 350.000 créditos, 1 o 3 días de cuenta premium, kit de desmontes, eh, 50% de créditos, la reserva, eh, reservas personales de 50% de créditos, reserva de experiencia por una hora, manual de entrenamiento personal o folleto de entrenamiento. Espacio 2 Tiene la posibilidad de recibir lo siguiente um, Un T-77 El Maubreaker, el Cannon Panzer, El Hawk 30, el T-92, el Revaler IC, El FD4202, el Super Pershing El Wansu, el Casa Chino El CDA-105, el STRB, el Lowe El T-54, el STG, el Elk El STG o el Ward, que es lo mismo Y eh, el Elk El Wally, más conocido como Wally Y el IS-6 Espacio 3, recibirás lo siguiente de forma garantizada O sea, te garantizan que Uh, vas a recibir 100 de oro ¿ok? Entonces puedes recibir alguna de estas cosas En el espacio 1 En el espacio 2 Alguno de estos O en el espacio 3 eh, Ya de forma garantizada 100 de oritos eh, Bueno, a ver Lo que dice Al igual que los cofres de Harriers y de Ingenieros Los cofres especiales cuentan con la nueva mecánica de reapertura Pueden recibir de nuevo el contenido, lo que implica que el actual desaparece y es reemplazado. O sea, la reapertura, por ejemplo, abrís, recibís 150.000 de créditos. Eh, entonces, bueno, no, no quiero eso, no me interesa, no, no, no, lo reabro. Bien, de manera aleatoria te puede tocar, no sé, yo qué sé, un tanque, te puede tocar eh, lo que sea. Pero ten en cuenta que... Eh, cada vez que abras te va a costar eh, 100 de oro. Bien, en el caso de la primera vez. En el caso de la segunda vez que decías, no te gustó de vuelta, puedes reabrirlo. Segunda vez, 250 de oro. Y la tercera vez te va a costar 500 de oro. ¿okay? Acá dice, y ten en cuenta que los 100 de oro que son eh, garantizados es una sola vez. Nota, los 100 de oro se añadirán a sus cuentas solo una vez sin importar si reabren un cofre especial varias veces. Los cofres de Harriers y de Ingenieros pueden reabrirse hasta 3 veces por créditos. Para los cofres de Harriers, la primera reapertura cuesta 25.000 créditos, la segunda 50.000 y la tercera 100.000 créditos. Eso ya depende de la economía de cada bolsillo. Para los cofres de Ingenieros, los respectivos son 50.000, 100 y 250.000 250 créditos. Los cofres especiales pueden abrirse hasta 5 peces. O como dije por recién, 100 de oro, 250 la segunda y 500 la tercera vez. Eh, o sea, tenés más chances de ganar un tanque premium. ¿Cómo acceder al evento último Waffen Trigger? Bueno, básicamente, como se siempre, acá vas al, a las batallas y en vez de entrar a Scaramogos y demás, te dice The Last Waffen Trigger o, si lo tenés en castellano o español, el último Waffen Trigger. Lanzamiento del de evento y las llaves Por completar las misiones de los Harriers Recibirán las llaves que necesitarán para jugar a bordo del tracker E110 Y avanzar en el medidor de progreso del ingeniero Tengan en cuenta que no habrá ningún tipo de compensación por las llaves Que no hayan usado antes del final del evento O sea, quemen todas sus llaves Misiones de batallas aleatorias Al comienzo del evento podrán completar una misión especial en batallas aleatorias para ganar una llave La misión estará disponible cuando se lance el evento Es decir, mañana Mañana lunes 28 Esto es, antes del comienzo del horario estelar eh, Y permanecerá activa durante 7 días Necesitarán ganar 5 batallas aleatorias eh, A bordo de vehículos del nivel 4 a nivel 10 nivel 4, nivel 10 nivel 4, me, me es que raro Claro que no hayan puesto de 6 Por lo general ponen siempre de 6 a 10 por el tema de los bots en SA y demás Pero bueno, de nivel eh, 4 a nivel 10 Y posicionarse entre los 10 mejores de su equipo según experiencia obtenida eh, Perfecto, bueno, eso Luego del lanzamiento del evento es posible que se formen colas Debido a la relativa escasez de operadores del Waffentrager AUF 110 razón por la cual quizás tengan que esperar unos minutos para entrar a la partida Bueno, le dice que tengan paciencia básicamente porque... Al haber tan poquitos boss, eh, bueno, eso, van a tardar un poquito en encontrar partida. Los Harriers, el T-55 Thunderbolt, el sabueso de batalla de los Harriers, es un T-55 notablemente modificado que aprovecha al máximo la tecnología electromagnética. El equipamiento instalado permite al tanque absorber y almacenar cargas eléctricas, que es ese tubito que vieron atrás, atrás de la torreta, para aumentar el daño de su armamento principal, especialmente al final de la batalla. Sí, especialmente al final de la batalla tenés que usarlo, ¿no? Básicamente no te lo, no te lo quemes en nada. Eh, bueno, el ataque básico al Thunderbolt es el rayo eléctrico, Bien Que sería este, el común, la, la, la munición estándar, por decirlo así. Tiene un rayo eléctrico, cuyo poder se podrá ampliar durante el transcurso de la batalla. La habilidad carga, aumenta la movilidad, es decir, la segunda, la movilidad del tanque, es como el medidor ese sin vueltas, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo cómo se hizo ahora. Pero que el, el, el, saca el cuenta no sé qué. Aumenta la movilidad del tanque durante un breve lapso y solo puede usarse cuando haya transcurrido su periodo de reutilización. Todos los T-55 Thunderbolt tienen 3 vidas, incluyendo la inicial, lo que significa que podrán reaparecer dos veces más en una misma batalla. Bueno, esto es lo que dijimos, que tiene tres vidas. Bueno, ¿Cómo jugar? Deberán luchar en manadas y coordinar los movimientos del equipo, ya que para un solo T-55 Thunderbolt será casi imposible derrotar al Waffen eh, Waffentrager. Trabajen junto a sus compañeros para destruir a los sentinelas que ayudan al WT. El vehículo final eh, de cada grupo de sentinelas, que estará ubicado en zonas distintas del mapa, dejará caer un paquete de energía. Eh, ok. Que tiene la eh, apariencia de un orbe eléctrico. No sé qué es un orbe, pero... Como, supongo que será como una especie de, de... Te darás cuenta Que hay como unos rayitos algo así o una especie de, de, de neutrón, no sé De protón, no sé cómo decirlo Tengan en cuenta que cada grupo de sentinelas tendrá un nivel de poder distinto mm, Ok Cuando pasen por encima de un paquete de energía Recibirán una mejora para el escuadrón de Harriers entero O sea, no, no se maten por decir oh, Lo agarro yo, lo agarro yo, lo agarro yo No, no, es lo mismo Que lo agarre cualquiera, el que esté más cerca, donde quede Y listo, ya está, va para todos el daño de los tanques aumentará. Todos los miembros del equipo recuperarán algunos puntos de vida y ganarán algo de tiempo para derrotar al WT-110. Sin embargo, deberán tener cuidado, ya que el poderoso enemigo al que se enfrentarán intentará impedir que recojan los paquetes de energía. Eh, ok, ok, ok. O sea que... Mm, sí, bueno, evidentemente los enemigos, eh, los sentinelas van a tratar de impedir que agarramos ese paquete de energía. Eh, bueno, hay que laburar en conjunto, hay que trabajar de manera coordinada, ¿bien? La cantidad de carga eléctrica que absorben los tanques de los Harriers se verá como poder amplificado. Ok, cuando el poder amplificado llegue al máximo, se activará, se activará el efecto contacto. Que hará que el WT-110 se vuelva completamente visible durante el resto de la batalla. La cantidad de carga eléctrica que absorben los tanques de los Harriers se verá como poder amplificado. Ah, te aumenta como la señal de radio, algo así, vas a poder detectarlo... En cualquier punto Se vuelve completamente visible durante el resto de batalla, Independientemente de la distancia y la cobertura Recuerden que el WT se ve como una, como una especie de calavera roja en el mapa En el minimapa, así que lo van a poder ver eh, y detectar desde ese lugar ¿no? Recuerden que en su rol de Harriers O eh, de sabuesos, de cazadores También deberán luchar contra el tiempo O sea que es por tiempo chicos O sea no podés estar toda la vida tratando de matarlo eh, es importante sobrevivir la cantidad de tiempo suficiente Para que los cañones de sus tanques Alcancen el máximo nivel de poder Pero si el temporizador se acaba Y el WT aún sigue en pie Von Krieger ganará la batalla Tendrán que de derrotar a los grupos de sentinelas Lo más rápido posible Y obtener el poder suficiente Para lidiar contra el mismísimo Wefentrager 110 Misiones de Harriers Bueno, esto ya dentro de la Dentro de del evento, ¿no? Ganar tres batallas del último Wolfen luchando en escuadrón. Posicionarte como uno de los cinco mejores jugadores de tu equipo. Según el daño. Eh, bueno. Y te dan cofres de Harriers. ¿Bien? Básicamente. Y una llave, mira Acá te dan una llave más. Cofres de Harriers. Si completan las misiones de Harriers, ganarán las llaves que necesitarán para jugar a bordo del WT-110. Eh, además de cofres de Harriers. En ellos encontrarán artículos de colección. Claro, esta llave te va a hacer que puedas jugar con, como vos, como jefe, ¿bien? Um, en ellos encontrarán artículos de colección, elementos de personalización, temáticos del evento que permanecerán en sus cuentas incluso tras finalizar el evento Y entre estos elementos de personalización encontrarán estilos, camuflajes, emblemas, calcomanías, inscripciones y diseños de tripulación para el T-55 Thunderbolt Además los cofres de Hargaz contienen varios tipos de recursos para el juego si quieren recibir una recompensa de un tipo distinto, podrán reabrir el cofre rehusando créditos, como dijimos antes, los tres, eh, digamos, tres, hasta tres veces, ¿no? Como los artículos de colección son únicos, cada uno se puede conseguir una sola vez. La opción de reapertura estará bloqueada si reciben un artículo de colección de un cofre de Harriers. Okay. A ver, eh, puedes recibir 25.000 o 50.000 créditos, experiencia, kit, la verdad, día cuenta premium, espacio de garaje espacio 2 tiene la posibilidad de recibir los siguientes artículos de colección y reapertura del cofre 50.000 o hasta 100.000 eh, lo que cuesta 25.000, 50.000 o 100.000 la tercera reapertura a ver, el jefe el Waffentrager AUF es 110 para subirse al poderoso eh, boss necesitan una llave especial para conseguir las llaves deberán completar misiones, que es lo que vimos arriba y alcanzar ciertos hitos en el mejor de progreso individual eh, principal del evento también encontraré las llaves en algunos paquetes que estarán en la venta en la tienda Premium durante el evento. O sea, también, o lo podés comprar en la tienda Premium o podés conseguirlo a través de hitos y misiones. A, bo al bordo, el, a bordo del eh, boss sentirán un poder... A, vamos a decirle boss al Wafentraer, porque no está todo el tiempo diciendo Wafentraer a 110 porque me estoy quedando sin boss. Justamente, sin voz. Sentirán un poder abrumador, algo que sin dudas hará que el evento eh, valga la pena le sin duda, hará que valga la pena el esfuerzo de conseguir las llaves. Von Krieger transformó este vehículo ya impresionante en un coloso que escupe electricidad. Incluso Gungnir. ¿Gungnir? ¿What the fuck? Al ataque básico del tanque puede quitarle. El ataque básico del tanque puede quitarle a un T-55 más de la mitad de sus puntos de vida, de un tiro te puede volar casi, no sé, pero un 60 un 70%, o sea que de dos tiros te mata seguro, bien, mucho mucho cuidado te mata de dos tiros, corta o sea, no llegues con una vida al final o por lo menos tratar intenta de llegar no con una vida porque sos pollo um, más de los puntos de vida, eh, al mismo tiempo el 110 es capaz de realizar disparos en una sucesión rápida, como si tuviera un autocargador, la habilidad flecha eh, electromagnética puede ralentizar ralentizar y aturdir a los objetivos, mientras que pulso electromagnético es un arma con área de efecto devastadora. El poderoso pulso sale disparado desde el centro del Waffentrager en todas las direcciones. Atraviesa los obstáculos, aturde a todos los enemigos que estén en el radio de acción y daña a los más cercanos. Ojo con eso. Por más que estés atrás de una casa y el chon esté del otro lado, recuerda que en el video esto se mostraba, tiraba como una onda expansiva. <coughs> y, eh, nada, por más que estés del otro lado, te, te, te hace pelota igual, ¿bien? Mientras más cerca estés, más daño eh, te hace. Además, el 110 es inmune al fuego y al daño a los módulos y las orugas. Recuerden que al tanque no se lo puede traquear ¿Ok? El tanque está protegido por un escudo de energía que reduce el poder de los, tan de los ataques que recibe. Von Krieger también colocó varios grupos de vehículos sentinelas controlados por la PC en varios sectores del mapa que lo ayudarán a detectar a los Harriers e infligirán algo de daño que aumenta conforme se acerca al final de la batalla. Uh, ok. Bueno, o sea que van encima el poder de los... Sentinelas va a ser progresivo O sea, mientras más avanzada esté la batalla eh, Más daño te irán haciendo Asumo, ¿no? Bueno, ¿cómo jugar? El primer consejo es no dejarse embelesar por el poder del Waffentrager eh, El tanque no es inmortal Así que nunca bajen la guardia claro, Cuando vos estás de jefe, de boss eh, Te dicen que por más que tengas 32.000 puntos de vida No te confíes porque Pensá que eh, tenés 7 tipos que te van a estar disparando Y que encima si llegaron todos con la máxima cantidad de vidas Al final son 7x3, 21 tanques que te van a poder hacer daño, ¿bien? Eh, dudo que sea así porque, salvo que sea el pelotón más pro del mundo, que no muera nadie nunca, pero más o menos calcula que por lo menos 15 o 14 tanques te van a estar pegando. O sea, es un montón. Eh, Podrán ganar la partida eliminando las vidas de los Harriers o sobreviviendo hasta que se acabe el tiempo. En este último caso, ganarán incluso si hay Harriers en el juego. Recuerden que esto es jugando del modo del voz del jefe, del Waffen Trager. Eliminen, y los Harriers son los T-55. Eliminen a los oponentes que están separados de su, de su escuadrón. Protejan a sus sentinelas e impiden que los enemigos tomen la energía que intentarán recoger desesperadamente. Claro, es fundamental recoger esa, eh, esa bolita de energía. Y escóndanse de los enemigos si es necesario. No dejen que el orgullo les haga perder la partida. Eh, ok. Ok. Poder eléctrico, victoria. Derrota al escuadrón de Harriers luchando a bordo del buffet. O sea, también podés hacer cofres del ingeniero. Acá podés recoger estos cofres jugando como jefe. ¿Bien? Cofres de ingeniero. Si completan las misiones de ingeniero, ganarán cofres de ingeniero en los que podrán encontrar artículos de colección de ingeniero. Bueno, ¿cuántas veces dice ingeniero? No sé. Estilos, camuflajes, emblemas, calcos, inscripciones y el diseño de tripulación de Von Krieger. Además, los cofres de ingeniero contienen varios tipos de recursos para el juego. Si quieren recibir una recompensa de un distinto tipo, podrán reabrir el cofre usando créditos hasta tres veces de en total. Como todos los artículos de colección de ingenieros son únicos, como, sea, como sucede con los artículos de colección de los Harrys, la opción de reapertura estará bloqueada si reciben un artículo de colección, ya lo dijeron. Bueno, fíjense todo lo que puedan recibir, la de cuantos premium, 50% de créditos, fecha de entrenamiento, artículo de colección del ingeniero... La primera reapertura costará 50.000 La segunda costará 100.000 Y la tercera costará 250.000 Bien eh... Bueno, acá tenemos El Gungnir, el arma principal del WT-110 Este cañón carga automática Es de carga automática, es capaz de destruir un escuadrón de Harriers Con tan solo un par de disparos ¡Qué miedo Flecha electromagnética, dispara de alta, disparo de alta Carga voltaica Voltaica que inflige eh, una pequeña cantidad de daño, pero ralentiza, o sea, te estunea te, te deja aturdido. Y se activa con las teclas alt. BIM. Es BIM, WTF, no sé qué es BIM. Bueno, déjenme en los comentarios qué es BIM. No sé. Eh, pulso electromagnético, cuando se activa, lanza un pulso. Una estela. Y desde el centro del vehículo aturde a todos los enemigos que están en el área de impacto e inflige daño a los que están más cerca. Atraviesa los obstáculos. Mientras más vehículos hayan en el área de impacto, más rápido se recupera esta habilidad. Mira, zarpado. O sea, si lo tenés a los 7 atrás de una, de, de, de, de una estructura y le tiras eso, hace que. Uff, se recupera el toque. Malísima mi explicación, pero bueno. Llave: Necesitarás una llave para ingresar a la batalla a bordo del Bofental 900. Varias formas de recibir llaves: completando misiones como recompensa para que os una cantidad específica de artículos de colección o en los paquetes que puedes comprar en la tienda. 355, ya dijimos. Tenés el rayo que vas a disparar. La carga que es aumenta las dinámicas del vehículo, ya lo dijimos. Y las tres vidas, ya lo dijimos. Las colecciones. Cada artículo de colección de Harrier, o ingeniero, agrega más uno al medidor de progreso principal del evento. Los artículos de ambas colecciones son únicos. Ya dijeron esto 800 veces y alcanzan ciertos hitos del medidor de progreso principal. Conseguirán premios, incluyendo llaves. La recompensa final son 3.000 bonos, bro. Es un montón. 3.000 bonos. Lo que sí es eh, voz de ingeniero. Dice uno o el otro para conseguir 3.000 bonos. Yo no sé si tenés que conseguir eh, completar los dos Para que tengan los 3.000 O completar uno No, es que vas sumando igual No, no tenés que conseguir No, no, es eh, uno o el otro Porque recién fue metiendo de acá Ahora está metiendo de acá Como que no importa, tenés que llegar me parece Los mapas, ya dijimos Red Jair, Studianke y Fisherland Bay Comarca Roja, Studiansky y Bahía del Pescador las medallas. Consigan al menos una victoria con el Waffentrager SV-100 o estarán de Harry recibe una medalla correspondiente para recordar el logro y una tercera medalla. Pero para conseguirla necesitarán un poco más de suerte. Ya que tendrán que derrotar a la versión especial del arma maravillosa, el Waffentrager AUF E220. Hasta ahora venimos hablando del 110, ¿ok? O sea, pensá que hay uno que es el 220. O sea, más powerful todavía. A ver... Waffentrager AUF E-220. En algunas batallas del evento se enfrentarán a una versión especial del WT llamado Waffentrager AUF E-220. Estas máquinas raras estarán operadas por los desarrolladores de World of Tanks o por invitados famosos del equipo. Si logran alzarse con la victoria antes de, ante el 220 recibirán un cofre especial. El E-220 tiene las mismas estadísticas que el E-110, ¿ok? Eh, perfecto, buenísimo, me gusta, me gusta eh, Bueno, yo sé que vamos a estar jugando Seguramente con, con el E220 Así que vamos a estar en directo Así que préndanse a los directos Porque pueden ganar Un montón de cosas Paquetes especiales, además de cofres especiales En los paquetes especiales encontrarás llaves Un cofre especial más una llave Cinco cofres especiales más dos llaves 10 eh, cofres especiales Menos 10%, más 3 llaves. Eh, yo tendría que... Me, me, me consideraron un invitado famoso. No sé. Bueno, eso me, me pone contento. El T-77 es el premio definitivo que podrán encontrar en los paquetes especiales. Este tanque pesado estadounidense, premium de nivel 8, tiene un buen alcance de visión y un cañón de 120 milímetros, con un decente ángulo de presión, menos 8 tiene. Que tiene un autocarrador con 5 proyectiles. Con 5 proyectiles. E inflige una cantidad de daño alfa sorprendente para su nivel. Mm, sorprendente... De daño alfa. Sorprendente... Sorprendente tampoco, me parece, ¿no? Como que... No. Sorpre 360, sorprendente. Bueno, para tiro 8. Mm, o sea, no está mal, no está mal. Ni en Pepe está mal. Pero... Bueno, pensá que la mayoría pega 3.90. Algunos te pegan 4.40, pero... Pasa que 3.60 por 5 son 5 por 3.15. Eh, ya te digo, 3.60 por 5 son exactamente 1.800 puntos de vida. Te saca con un cargador el chabón. Uah, está bastante bien, te digo. 232, fíjense la, la penetración que tiene. 290. Es un montón, casi 300... Eh, hasta ahora creo que el que más tenía de los premium, si no, de los pesados, digo, ¿no? Si yo no mal recuerdo, eh, creo que es el Lowe con 292, 294. No, mal, no lo recuerdo, poner los juegos hace bastante, pero creo que tenía 294. ponele por ahí, pero tiene APCR. Este tiene Hit con 299. Bueno, eh, puntos de vida: 1450, 48 de velocidad hacia adelante, 12 en reversa. Poder de fuego. Eh, como decimos, daño medio de 360, 232 con APCR 1143 metros por segundo, lo que no está nada mal. No es lo mejor del mundo, pero no está nada mal, pensá que es una APCR. Eh, hit, 850 metros, lo típico de los hits, pero va a penetrar a 299, bro. Es una barbaridad. Algo malo tiene que tener, velocidad de apuntamiento 2.7, igualmente se puede reducir tranquilamente. La disparación tampoco es lo mejor del mundo. Y acá está el, el, el, el kit de la cuestión que tenés. 40 segundos para recargar Bien, no es... O sea, es elevado, sí Sí, es elevado, pero tampoco es la muerte Porque tenés 5 proyectiles Y pegás 360 eh, No, no, yo creo que... Si sí, es que sería menos Estaría muy roto ya Imagínate que te pegue 360 En 5 proyectiles y recarga en 30 segundos Es como que... Pff, ya, sería un robo total Como dijimos, menos 8 más 15 de elevación Resistencia Mm, camuflaje no existe Señal muy buena el Alcance de señal el Alcance de visión 370 No estaba nada mal Puntos de impacto 1450 puntos de vida Lo que está un poquito Por debajo de la media Más o menos La mayoría tiene 1500 1550 Por ahí anda más o menos Pero 1450 como que uh. Chasis 125 uh, Poquito, poquito, poquito Le va a entrar todo en el chasis Olvídate Torreta 152 uh. Hay que ver, hay que ver, porque puede que rebotes algún trillo, pero, pero, pero, pero, mmm, es muy parecido, es, es el típico americano, es el T57, un mini T57, ¿no? El T57 Heavy. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy, bueno, espero que, que haya evacuado todas sus dudas, lo leímos completito al evento. Al artículo que tiene que ver con el evento Así que, nada, cualquier duda me la dejan en los comentarios Voy a estar respondiendo todo lo que pueda eh, Siempre respondo todo igual Así que no hay no, ningún tipo de problema eh, Les voy a estar dejando el link También por si quieren entrar directamente de aquí Y no tienen que abrir la página y demás nada, Para que sea más cómodo para todos ustedes Nada amigos, muchísimas, muchísimas gracias Suscríbanse al canal, suscríbanse Que tenemos un 28% de personas que no se suscriben Dejen like este video si les gustó Los quiero mucho, gracias por todo Y nos vemos en la próxima Chau, chau.